18 de septiembre de 2020 Hoy cumplimos 6 años y cómo cambia la vida de un año a otro El año pasado pudimos celebrar nuestro cumpleaños con una fiesta llena de amigos y alegría Este año no podemos hacer una fiesta La seguridad sanitaria nos obliga a mantener las distancias y la prudencia Pero lo que se mantiene intacto es que seguimos adelante gracias a ti. Gracias a ti hemos salido a repartir comida y cualquier cosa que necesitasen nuestros queridos peludos para que no les faltase de nada. Gracias a ti hemos conseguido que perros y gatos abandonados encontrasen una familia y un hogar. Gracias a ti hemos aprendido a cuidarles y alimentarles mejor. Hemos descubierto la magia de conectar deporte, bienestar animal y naturaleza. Hemos reído, hemos jugado y hemos superado dificultades. Gracias a ti mantenemos intacta la ilusión por seguir buscando la esencia animal. Y por eso, contamos contigo para seguir avanzando. ¿Nos acompañas?